Fernán Pavia Farrera nació en la ciudad de Tuxtla de Gutiérrez el 20 de agosto de 1920. Egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1944, compaginó su labor como médico con su inquietud por el estudio de la historia, lo que le llevó a formarse como cronista, historiador e investigador, actividad que a partir de 1980 ocupó su tiempo de forma completa. Eh, primero, claro, leí libros de historia, pero no quedé conforme con las descripciones históricas. Entonces pensé que tendría que buscar eh, documentos originales. Y esos documentos originales, pues fueron los códices. Y así me fui penetrando en los códices. Fui conectando eventos de Chiapas en relación con esos códices, para por lo menos principiar con, con datos para la formación de una historia datos que fueran fidedignos, que fueran comprobables documentalmente. Considero, como cronista, que pues, nuestro oficio es describir lo sucedido en el curso del tiempo. Eso puede considerarse ...como una aportación previa para que los historiadores vayan tomando la información verificada que nosotros vamos aportando. Es decir, es una, una diferencia entre lo que es un cronista y lo que es un historiador. Yo comencé a escribir, como no tenía ninguna escuela de escritor ningún taller simplemente comencé con la idea de dejar constancia de lo que fui aprendiendo que aclaraba mis dudas anteriores hecho concreto lo sucedido en el sumidero actualmente la leyenda es lo que predomina la leyenda debe tener dos elementos básicos. Primero, la narración de un hecho. Segundo, la interpretación que se da a esa narración. Entonces, toda leyenda tiene usa una base de certeza y, una, y un desarrollo de elucubración. Entonces, en todas las leyendas debemos de buscar ¿Cuál es la base cierta que de describe el hecho? Yo empecé a escribir desordenadamente, a hilar eventos, eventos, pero decía yo, bueno, ¿quién va a creer lo que estoy diciendo? Entonces creo un personaje fantasioso que es el que me da la información. Y yo aprovecho la información para decirle lo que he encontrado. Entonces, es un, es, es un intercambio entre un personaje virtual y un personaje real, para, por lo menos, darle un interés a los lectores. Porque dije, yo no puedo escribir una historia, no estoy capacitada para escribir historias de Chiapas, pero sí quiero que la gente sepa que, que, que, que conozcan los hechos que están confusos en la historia de Ciafas. Pero necesito pues, tener el apoyo y el apoyo virtual de un personaje. Esa fue la, la ocurrencia. ¿no? Así fue como publiqué los primeros seis libros. Se me venía a la cabeza en una forma desordenada y así hablaba yo. Pues me fui dando cuenta que lo que yo quería era dar a conocer que Chiapas y que Tuzla tienen historia paralela a la historia de México. Porque en México no saben nada. La, la, la historia que tiene más datos sobre Chiapas es México a través de los siglos. Y los datos no son certeros. Ahí también aparece el sacrificio legendario de los Chiapas en México a través de los y de ahí se borra. Se borra Chiapas porque ya Chiapas pertenece a la Capitanía, se crea la Audiencia de Guatemala, entonces los asuntos legales se, se, se veía todo. Chiapas, 300 años en la Capitanía General de Guatemala. Entonces en México, se olvidaron de Chepes. Luego viene ya la independencia del Comitán. En México no le dan importancia. En Centroamérica no le dan mucha importancia. Ellos tienen sus versiones. De cómo se va gestando la independencia. Movimientos que hay en, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Movimientos previos. Pero realmente, oficialmente, la primera declaratoria de independencia es la de Comitán. Está fechada. Está fechada y están los antecedentes, la propuesta del, de los integrantes del Cabildo para hacer la independencia, en, en documentos. ver. En, al respecto de, de, de esta etapa de Chiapas, que ya está por celebrarse los 200 años, en el año 21, al, al respecto, creo yo que se deben dar explicaciones del contenido, de unos 7, 8 documentos que hay, pero no agregar, no convertir en leyenda. Cuando estábamos escribiendo... Eh, encontrando documentos, fuentes primarias de información, van saliendo muchas fuentes para ir escribiendo, van saliendo temas. Empieza uno a escribir un libro y no va uno ni a la mitad, cuando ya están saliendo otros temas para otros libros. No son no son investigaciones pensadas. Puede ser mi estilo, ¿no? Yo, yo no pienso, voy a investigar sobre esto. Sino que al ir trabajando, voy encontrando elementos y leo, digo, ah, pues esto me puede interesar. Aparto las informaciones, ya con, con intención de que puedan extenderse a libros. Si no son lo suficientemente extensas, las utilizo para los trabajos que presentamos en, en congresos, en encuentros de cronistas. El caso es llegar a los encuentros de cronistas y dar a conocer cosas de Chiapas. En Chiapas, su labor ha sido ampliamente reconocida como escritor y cronista. Autor de más de medio centenar de libros, en el año 2014 recibió el premio Chiapas, con decoración que ha coronado su carrera como cronista que aún tiene frutos que legar a su estado. Por la conciencia de la necesidad de servir, un hacho.